Padres preocupados por los altos precios de libros y útiles escolares. Los altos precios de los artículos escolares y libros de texto causaron preocupación a los ciudadanos que este miércoles se dirigen a comprarlo para que el inicio del periodo escolar 2021-2022 y es que muchos de estos aseguran que los precios están por las nubes. En comparación al año 2019, durante un recorrido realizado por los periodistas del Listín Diario, se pudo constatar el gran flujo de personas que se encontraban en la avenida Duarte para adquirir lo necesario para que sus hijos retornen a clases. Estoy forzada. Todo está caro. un cuaderno ya cuesta 80 pesos. Expresó Leticia Díaz mientras se encontraba en, una de los, en uno de los comercios de la tan transitada vía. Leticia, en compañía de su hijo menor y dos listas que señalan los útiles escolares que necesitan sus hijos, manifestó que tendrá que comprar solo una parte porque el sueldo no le alcanza. Yo le estoy comprando la mitad de cada cosa porque ahora mismo no me van a dar para comprarle todo, dijo refiriéndose a su presupuesto sí muy difícil la la la, la situación este año pesos todo, la mascota. y a, a, a como era que estaban? Antes estaban las 50, dependiendo, 45, o, hasta 30 pesos. Ajá, sí. pero 80 y algunas y depende porque si son como de osito, conejito, pero era que están sí. de, de muñequitos famosos, no, no, y, y, y, y, y mira, yo que, quiero decir algo, quiero decir algo. Dame, dame dame ajá, baja aquí, baja aquí, quiero decir algo serio, que está pasando una denuncia de muchos estudiantes de la universidad. Es algo que está pasando. A los profesores de la universidad que dejen, ustedes pueden escribir su libro, está bien, pero no meterle ese terror psicológico al estudiante de que tiene que comprar el libro de usted que usted escribió o si no, no pasa. Porque hacen eso, los profesores de la universidad escriben un libro y te dicen a ti, tienen que comprar tal libro, obligado, si no, no pasa en la materia. Y cuando tú vas a comprar el libro a la librería a 700, 800 pesos, el libro dice escrito por fulano, pero eso es el profesor de la materia. Tienen que comprar el libro. Ese monopolio que tienen en la universidad. Hay muchos estudiantes quejándose y se han dado cuenta. Y lamentablemente tienen que hacerlo obligado. Con eso corre, corre. A los pobres estudiantes sí. lo ponen a gastar 700, 800, un pe, 800 pesos y no leen, no llegan ni a la página 20 del libro. ¿eh? Y otra cosa, con estos libros que, que, que, que al final tú tienes que arrancarle la hoja. Y entregárselo eh, eh, grapado el libro, a, a, a, a para que el, el para que si tú tienes un hermano que viene atrás de ti, que va a entrar a la universidad el año que viene, no, tenga que comprar el libro de nuevo. Sí. Entonces, y, y, esos y negocios… ¿Pasa eso? ¿eh? Pasa eso claro, eh. que sí. si yo lo viví sí. en la universidad, yo lo viví… En la UAS es un abuso de los profesores, eso no, no se hace, a, no, ese monopolio, a, no, atención, es obligado que no, le compren frecura, el libro. Es una frecura. Es eh. una frecura. Atención, un libro que... si está pasando esto en la UAS. Es una frecura. Atención muchachos de la el FJD. Eso. Póngase la pila si esto es cierto, lo que está denunciando nuestro eso hermano. Eso es su verdad. que hay que comprar los libros obligados. al final tú tienes que, que debaratar el libro, entregárselo grapado en la soja, para que el año que viene el hermanito tuyo que va a entrar el otro año tenga que comprar el libro, porque tú no muerto. se lo puedes pasar. Eso es un monopolio, eso sí, es un abuso de, de los fa, profesores. De fa, te fa, sí a la mesa, para ¿Eh? que, pa que la cosa cojera como... Toda la como la cosa. La Yo lo meses, no lo No, no, no, pues, tienes que darle... Para que la cosa coja como... Tú ves... <ríe> Voltearla no, tú no va a poder voltearla. Pero... <risa> no, no, fuera de checha Si eso es así, eh, eso no se puede. Es un abuso. Si tiene un libro, rara. yo tengo un amigo, hermano, no un amigo, que viene atrás. Sí. Mira, y va de esa materia. Un mira, primo. yo tengo ese libro, toma, voy a sacarle claro. copia. Sácale copia. no, no, no. a se veces asustan. ni sacar copia no se acepta. Mira. Tampoco. Entonces, el profesor quiere sí. ganar por todos lados, no puede. Mira, si y usted está ganando un sueldo. etiqueta que dice no saca copia. Mira. Es un abuso. Una vez. Eso me pasó en la UASA aquí, me voy a reservar el nombre de del profesor. Yo me sabía una fórmula, porque cuando hay internet, usted no puede ser tan bruto, eso era antes que había que forzar. Si hay internet, usted busca en YouTube, como le expliquen la cosa. Entonces, yo aprendí a hacer la fórmula de otra manera. Entonces, yo levanté la mano... Y le dije, profe, también se puede hacer de una manera más corta. Yo inocentemente. Por ese profesor me dijo a mí que mientras él respire, yo no pasaba esa materia. Porque era que se la sabía. Pero él estaba poniendo una fórmula de dos pizarras para allá. Entonces yo dije, pero también hay. Yo no dije que le hiciera así. Yo dije, profe, también hay otra fórmula. Pues. Sí. Más corta que usted podía hacerla también, podía explicarla. En cuanto a los libros, me pasó a mí también que no se puede sacar copias. No. Hay que comprarlo obligado. Lo único que yo compro obligado es la chuleta y el queso, que me gusta. Mamá, no, obligado no. Porque, porque si van por la página 300, 310, 311, 300, y no hay chele para el libro, vamos a sacar, vamos a pagar el peso ya le sacamos... Pero ni Ay. eso. Pero ajá pero si tú me dices que no lo usa el libro entero, pero uno llega como en la página 20 llega uno. Para la la nada, nada, eso ni se usa, los libros. Si tú me dices es... que no lo usa el año entero o el semestre completo, que no le va a dar uso, nada, eso es para que tú lo tengas. También el le le leer, leer es muy bueno, ¿sabes? Porque eh, te adquiere conocimiento también y te ayuda en el léxico del día a día. Pero también, si no, HL, si no hay chele o o sea, Si el libro no te interesa mucho, porque hay libros que sí son interesantes, que son buenos, tú los tú sabes que tú lo vas a leer. Pero un libro de matemática, tú lo vas a leer entero. Un o... libro de. Tú, si no te interesa la materia, porque si tú lo, lo haces en el momento. Sí, por entonces. tú profesores que vienen entonces... de la nada con eso. Ahora, hay profesores buenos, sí, yo tenía uno de, de, de, no, de geografía. Que no ese con el, con el libro de, lo hicimos todo, <risa> con el libro de la clase entera, lo hicimos. No, hay, un, <coughs> hay un monopolio <risa> en la universidad. No, porque es que, por ejemplo, eh, no Exactamente. No, lo obligan, lo obligan, lo obligan. Ta También, y eh, si quieren meter de presión, yo quisiera, el profesor profesores, que venga a a meter presión porque es profesor. Yo no, yo no, yo no ando en esa, a mí nadie me a mí nadie me va a faltar el respeto, digo, porque usted sea fulano, Digo, no, que esto no va a pasar, no, vaya, vaya ese ¿tú día ahí. Usted no, está qué? loco güey. no, o sea, se no. respeta a los profesores, pero si ellos te faltan el respeto, yo me le paro como y, y le digo eh. un par de vainas, como yo lo, mire. No, no, no, no. Hay profesores que te faltan el respeto allá porque se quieren, se quieren crecer porque ellos son la vaina. Y ah, quieren la, hablarte mal. Yo la retiro, la materia. Hay muchos estudiantes después. ya frustrados, amigos míos, frustrados, sí. que el profesor le habla mal. Y hay profesores, esto es una denuncia también, hay profesores que a las mujeres las sobornan. Eh. Eso es cierto. La sobornan, sí, sí, sí. mira, yo, a mí me sí. llamó amiga, mira, me siento sí. mal, porque el profesor de la materia tal me está sobornando y no me va a pasar la materia si yo no le enseño eso un pecho. Es y eso se usa en la UAS. Y cuando tú vas y lo denuncias, no, se es hacen los locos loco? porque Por. salen a salir de Santico, eso siempre pasa. Quisiera que le hagan eso, una revista mía, para que tú veas allá mismo voy le traigo un son, le traigo una le traigo un pupitre arriba son, son cosas son cosas delicadas que son no, son cosas que se tienen que decir se dijo ya y hagan lo que ustedes quieran ustedes están locos Ay, son cosas no es verdad eso wow. tienen que acabarse y la mayoría son eh, profesores que tienen años ah, trabajando lo que digo. los reutilizan la, una, de una amiguita mía me dijo eso una vez yo di algo ya sabes yo quisiera que unas jevita mía le falten el respeto así para que tú veas como si hay una guerra en una universidad, pues le trae, le Esperemos. trae, bus, le doy un putacazo en la cabeza, <ríe> pues tú estás loco, la, a unas jevita mías que le falten el respeto que tú tengas que enseñarme un pezón para yo pasarte la materia, pues tú estás loco, tenemos que pelear no, a eso. o para a la eso. mamá mía que estudió mi mamá, de, no, mi mamá yo, yo, yo, yo después de que la estudió en la universidad y se graduó, a la mamá mía que le falten el respeto con eso, o a una hermana mía, no, tiene, tenemos que pelear. Ellos hay autoridades para eso, que, que, que Las autoridades eso. no hacen nada, no que los programas, ellos lo denuncian. No, la autoridad sea, yo voy ahí, a los grupos que hay ahí, que hay una A pagar, los grupos, si están sobornándolo con frecura, vaya a la, la policía, vaya a los programas, vaya a lo que usted quiera. No le coja miedo a la gente, no le coja miedo no digo, a nadie. No, no. A que, a ver, con Un familiar mío, no una hermana, una jeva no que no, no se hay, Tú sabes, se pasa, ¿tú sabes cómo le callaba la, la boca yo. La sí fue, sobre, ¿no? y Oye. Tú sabes, a, a, ¿tú a, sabes a, cómo a, yo me quitaba esos a profesores de arriba, haciéndolo todo bien, no, ni me miraban. No, no, porque hay profesores ahí bien. Te estoy diciendo a algunos que quieren abusar del poder que tienen en la universidad. Sí, eso es que, es que, que, está, que ellos está, son profesor, está más de la cabeza. Eh. <coughs> El que está mal de la cabeza se deja meter. Ya, ya es muy raro que se deje <risa> meter eso. eso de que, que ellos qué? Déjame verte. Este. Ya no, ya le vuelan hasta arriba. no. <risa> No, claro, y caen presos también, y más antes Te lo digo porque en, en, en semestres anteriores eso para yo lo vi me, y muchachas me, eh, me dijeron eso si me lo dicen paseo. a mí, ahí mismo los riego. Ulano, lo grabo, vea, usted es un fresco. Claro, y usted es un fresco. Este, Venga acá, no.